Para conseguir el tesoro, la aventurera Lara Croft debe ser más astuta que el rey, llegar a la tumba prohibida y resolver el misterio de la reina blanca. El camino estará lleno de pruebas. ¡Lara! ¿Estás con los deberes de matemáticas? La aventurera no tiene tiempo que perder. ¡Ahora voy, papá! Las altas murallas del castillo esperan. ¡Tentadoras! Parece que hay algo ahí arriba, en el nido del cuervo. ¡El suelo cede! Clara se precipita hacia la oscuridad! Es increíble. Croft ha entrado en una cámara funeraria que nadie había pisado en milenios. La excavación no tardará en desvelar los secretos de este sitio. Lara escala sobre un lago de lava hirviente. Nuestra heroína se cruza con extrañas bestias. Es posible que sean sanguinarias. Nuestra heroína no puede hacer ruido o alertar al rey. ¿Quién? ¿El Atlas? ¿Qué tiene que ver Lara con todo esto? Está en su cuarto haciendo los deberes. No le queda mucho tiempo. La guardia del rey no esperará que Croft escale el castillo, la torre es más alta de lo que pensaba. Nuestra heroína sigue escalando en busca de otro acceso Nuestra heroína avista otra entrada La joven Lara se enfrenta a la gran altura y al enorme peligro y los expulsa de su mente. Uh. ¡Casi estoy! Recupera el equilibrio y su objetivo. Ahora debe dirigirse a la tumba prohibida. Los parapetos están dañados. Tendrá que pasar como pueda. Está tan cerca que casi puede tocarlo Pero un campo de fuerza invisible se interpone en su camino Tiene que haber otra entrada La intrépida aventurera ha coronado la cima Al fin encuentra un acceso abajo. Tendrá que ir con cuidado. ¿Por qué hago estas tonterías? Finalmente, entré en la tumba prohibida. ¡Hala! De noche, el gran murciélago robó a la reina en 30 norte y 90 este. Con su pluma, escribió a su corazón... Con luz liberó a su amor ¿La reina blanca se sentirá sola? Esto es un juego antiguo. Dos escudos y una corona blanca. ¿Será la reina blanca? Las coordenadas podrían estar relacionadas con el globo. Con luz, liberó a su amor. Ha funcionado. Ha llegado al entresuelo prohibido. Un bebé de tiranosaurio Rex. Un yatiri. Un curandero sudamericano. Estas máscaras te siguen con la mirada de ponga. Esto es de Colombia. Una máscara del jefe Zenú. Hay cosas que no había visto nunca. El despliega las alas. El escudo del caballero refleja el rayo de luz ahí está la reina blanca atrapada tengo que ayudarla a la reina blanca. ¡Ya puedo liberarla! Con luz, liberó a su amor. Impresionante. Con el corazón a mil... Lara cruza el umbral hacia lo desconocido. Son cosas de mamá. El camino estaba oscuro. Y protegido por murciélagos, dijo el caballero rojo. La reina. Sonrisa curiosa y dijo: Nada. Los murciélagos no me dan miedo. No me asusta nada. Cuéntame, pues. Tú y yo, cabalgando sobre un tiranosaurio en Egipto. ¿Y papá? Trabajando. habilidades a punto de... Siempre estás igual. Tu obsesión está destruyendo a esta familia. ¿Obsesión? ¿Estoy obsesionado? Estás perdiendo la infancia de tu hija porque siempre estás en alguna tumba en la otra punta del mundo. ¿Por qué no eres feliz con lo que tienes? Oh, por el amor de Dios, tú no tienes que afrontarlo. ¿Papá? por el amor de Dios, no lo entiendes. Esta es probablemente la más importante. Tengo que hacerlo. No lo... En... ¡Papá! ¡Papá! Por favor, papá, despierta.